¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Feliz sábado para todos. Concluye esta segunda semana de cuaresma. Nos vamos a poner en la santa presencia de Dios en la intercesión de la Virgen María. Ella logre, alcance el Señor la bendición para cada uno. Hagamos cada uno nuestra plegaria. Qué Le vamos a encomendar a Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Con sus brazos abiertos, ella está intercediendo por nosotros, comunicando las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a meditar hoy San Lucas, capítulo 15. Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían, este hombre acepta pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor junto a todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinario. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible a esa ciudad y empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país que lo mandó a cuidar. Cerdos a sus campos. Sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¡Ay, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre! Me voy a levantar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir... Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y efectivamente emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió, corrió y lo recibió con brazos, con abrazos y con besos. Y el hijo empezó, Padre, pequé contra Dios, pequé contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes, pronto, pronto, saquen la mejor ropa, vístanlo con ella, Pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete. Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Palabra del Señor. Hoy sábado estamos meditando el capítulo 15. Solamente he meditado la parábola del hijo pródigo, pero aquí también está la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma o la moneda perdida. En síntesis, el Señor... Nos busca, busca la oveja, busca la moneda y espera el regreso del hijo pródigo. Nos abraza y hace fiesta, en las tres parábolas está el signo de la fiesta, de la alegría por la recuperación de lo perdido. Ay, Señor Jesús, gracias por ese amor tan grande que nos tienes, porque nunca somos una causa perdida para ti. Aunque la hayamos embarrado y hayamos caído tanto, Nunca somos causa perdida para ti. Que me deje amar por ti, Señor. Que me deje amar. Dame la gracia de reconocer mi pecado y de emprender el viaje de regreso a la casa. Que acepte el perdón que tú me das, el amor que tú me ofreces cada día. Que la Virgen María interceda por todos nosotros. Ella, la fiel discípula, nos enseña a ser discípulos, a emprender camino, a levantarnos e ir a la casa paterna. Amén. Feliz día para todos.